Dígase a sí mismo Filipenses 4 y 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dígase a sí mismo Salmos 27, 1. El Señor es mi luz y mi salvación. No temeré a nadie. El Señor es la fortaleza de mi vida. A Él solo temeré. Dígase a sí mismo Deuteronomio 28, 13. Soy la cabeza y no la cola. Siempre estaré arriba nunca abajo. Dígase a sí mismo Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, dígase a sí mismo Romanos 8 y 37. Soy más que un conquistador. Dale me gusta y suscríbete, gracias.